Esto es para ustedes motivo de gran alegría. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Hola amigos, bienvenidos una vez más a la Escuela Sabática Universitaria. Esta semana estudiamos la lección titulada La Jaula de Pájaro. Y para eso tenemos aquí con nosotros unos amigos que me gustaría que se presentaran y que dijeran de dónde son. Hola, mi nombre es Valeria Rodríguez y vengo de Tijuana, Baja California. ¿Qué tal? Mi nombre es Uriel Suárez y soy originario de Michoacán. Hola, mi nombre es Araí Prado. Yo soy originaria de la Ciudad de México, pero crecí en Guanajuato. Mi nombre es Jaime Alcántara y soy de Veracruz. Muy bien, para iniciar nuestra conversación le pido a Valeria si nos dirige en oración. Claro que sí. Ahora, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, te amo, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Y ahora que vamos a comenzar, te quiero pedir que nos ilumines y que podamos compartir el gran mensaje que tienes para nosotros, así como tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Muy bien. Eh, esta semana estudiamos la jaula del pájaro. ¿Saben qué es interesante? Según la lección, dice que la jaula del pájaro, eh, una persona tenía un pájaro en una jaula y quería enseñarle una canción, eh, pero no podía, es decir, por los ruidos que existían. ¿no? Entonces lo que hizo fue poner, eh, un, cubrirlo, cubrir la jaula y llevarlo a un lugar donde solamente escuchara lo que, la canción que él quería que aprendiera. Finalmente en esa oscuridad el pájaro aprendió. Una vez que lo sacó, ¿qué creen que pasó? El pájaro pues empezó a cantar la canción que había aprendido en la oscuridad. Y esta semana eh, pues tenemos eh, una lección interesante porque vamos a ver alguna pregunta, iniciar directamente con una pregunta. ¿Alguna vez eh, caíste en una trampa? ¿O te topaste con un callejón sin salida? Vamos a ver qué es lo que dice eh, la primera lectura, Éxodo 14, 10 y 11. ¿Qué nos dice? Bueno, Éxodo 14, 10 y 11, dice lo siguiente. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has pensado con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Un callejón sin salida. ¿Qué opinan? Imagínense, por un lado está eh, el mar, enfrente, al lado están las montañas y atrás viene el ejército. ¿Es un callejón sin salida o no? ¿Qué piensan? Vaya, sí, yo, que creo lo es. que, yo creo que sí, y sobre todo por el contexto general, ¿no? El pueblo venía con esperanzas de salir de la esclavitud, con tal vez con la esperanza de, de estar mejor pero de pronto se encuentran en esta situación en donde literalmente están atrapados y no sé, debe haber resultado como muy estresante para ellos, ¿no? Aunque bueno, luego sabemos que se abre el camino, pero eran, eran una presa fácil en ese, en ese lugar. Realmente ellos no sabían a lo que se iban a enfrentar, lo que ellos querían era salir de Egipto a acomodar el lugar porque estaban cansados de la esclavitud y de todo lo que vivían ahí, entonces... Para ellos el logro fue haber salido, más no se esperaban y no se dieron cuenta de realmente los retos a los que se iban a enfrentar al estar en el desierto. Claro, claro. imagínate, Sara, y que tú fueras israelita eh, en, en, y vivieras esa experiencia. ¿Qué pensarías de Dios? ¿Qué pensarías del líder? De toda la situación, imagínate, ¿no? Este, ¿Qué es peor? Ves a todos, tus, a todos los lados y ¿qué es peor? El mar, los egipcios. Y creo que yo si estuviera en ese momento, no sabría si realmente la elección de Moisés o en ese momento a lo mejor diría, ¿Esta era la voluntad de, de Dios realmente? ¿Era lo que Moisés quería para nosotros? Creo que ahí la fe se derrumbaría porque ver al enemigo atrás, ver que no puedes hacer nada, esa ida a lo mejor... Donde yo hubiese dudado si hubiera estado en ese lugar. Muy bien. ¿Qué dice Éxodo 14.31? Dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo Entonces, ¿por qué es tan difícil a veces confiar en Dios? Yo creo que aquí eh, interviene mucho la parte emocional, de nosotros como, como humanos, como personas. ¿no? Porque incluso el pueblo de Israel ha sido muy criticado porque, a pesar de que podían ver cómo se hizo ese camino en medio de las aguas, cómo Dios proveía alimento, cómo Dios eh, ponía la columna y la nube, lo podían ver, era una cosa probada, percibida por sus sentidos. Y a pesar de eso tuvieron episodios de, de duda, de desconfianza, de falta de fe. Y es que creo que Dios es quien es, sin importar cómo nos sintamos, cansados, sedientos, atrapados. Y creo que de pronto eso es lo que, lo que nos impide o, o lo que nos hace dudar de Dios, ¿no? La forma en que nosotros gestionamos nuestras emociones y lo que nos permitimos sentir de Dios. Yo creo que es por dos cosas. Una es que no hacemos nuestras las promesas que Dios tiene para nosotros, no... Pensamos que porque Moisés estaba con Dios, porque fue elegido, porque habló con él, porque fue directamente con él, es porque él estaba con, con Moisés, pero no es así. Él también está con nosotros y puede ayudarnos en donde quiera que, que estemos. Y la otra es porque olvidamos que nuestro problema es mucho más chico que Dios. Incluso ahí los israelitas viendo el mar, el faraón venían detrás de ellos, se les olvidó que ese problema era mucho más chico que Dios. Claro, claro, quizás no obtengamos de Dios todo lo que queremos Pero no deberíamos esperar recibir todo lo que necesitamos ¿Qué dice Éxodo 17.1? Esa es una buena pregunta eh, Éxodo 17.1 menciona Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas Conforme al mandamiento de Jehová Y acamparon en Redi, Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Imagínense. Estaban en un lugar donde ya hacía tres días. El calor, el sol, el cansancio, el sudor, los pies. ¿Cuándo conseguirán el agua que tanto necesitan? ¿A dónde los va a llevar Dios? ¿De qué se trata entonces esto? Yo creo que esa situación esa Jaime plantea una... Pues un, un escenario de análisis, porque la pregunta que planteaste es, ¿no deberíamos esperar recibir todo lo que necesitamos? Pues sí, si se nos ha hablado de un Dios, eh, en las lecciones anteriores se refería como el pastor, ¿no? Es. Yo soy pastor, nada me faltará. Entonces, tal vez contestando a la pregunta, sí, sí, deberíamos recibir todo lo que necesitamos, más no todo lo que creemos que necesitamos. Así. Porque Dios sabe lo que necesitamos y a veces nosotros creemos que necesitamos cosas que en realidad no. no Muy bien. también es un ejercicio de fe. ¿Te has preguntado alguna vez si Jehová está contigo en estos momentos de oscuridad? Bien amigos, después de este análisis interesante eh, hemos, que hemos abordado, vamos a, a una breve pausa en este momento. No nos metas en tentación. Un breve estudio de Mateo 6.13 y sus conceptos clave nos ayudará a comprender mejor esta frase. En el griego del Nuevo Testamento, tanto Mateo 6.13 como Lucas 11.4 usan exactamente la misma redacción para traducir la frase No nos metas en tentación. Por lo tanto, la frase se traduce correctamente en la mayoría de las versiones. En lugar de tratar de reorganizar o reinterpretar este versículo, Necesitamos entender su significado. El verbo clave, meter en griego, es la forma limitante y activa de subjuntivo del verbo eisfero, que significa llevar hacia adentro, traer o introducir. Así que no hay ningún error aquí. No hay manera de reinterpretarlo. Jesús quiso decir, no nos metas. No, no nos dejes caer. En Mateo 26, 41, Marcos 14, 38, y Lucas 22, 40, 46, Jesús describe la tentación como algo en lo que alguien podría entrar o caer. Muchas gracias amigos por continuar con nosotros. Ahora analizaremos eh, una parte interesante de la lección eh, que tiene que ver con el gran conflicto en el desierto. Según Lucas 4.1, dice que Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. En esta parte de la lección habla de las tentaciones de Jesús. ¿Podemos mencionar cuáles son las tentaciones y, y, y, y, y qué piensan de esa tentación? La primera es, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Qué difícil, ¿no? Yo hace unos días estuve en, en, una, en un reto de unos jugos y yo ya me estaba muriendo de hambre. Y eso que si sí comía, no me imagino, 40 días sin haber probado nada. Qué difícil. Sí, definitivamente. Una tentación del alimento bastante difícil. La siguiente tentación está en Lucas 4, 5 al 7 y dice entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera así me adoras Dios todo esto será tuyo. Creo que una de las tentaciones que muchas personas en algún momento pueden o se puede caer es en la cuestión del poder, ¿no? Las riquezas, tener, eh, poder gobernar algo, tener autoridad sobre muchas cosas es algo en lo que creo que en algún momento todos hemos estado en esa, en esa prueba, ¿no? El liderazgo, el dirigir algún puesto o tener ese esa esa tentación puede ser algo peligroso que creo que todos podríamos llegar a estar. Sí, otra de las, de las tentaciones que se presentan en ese escenario, se encuentra en el versículo 9 del capítulo 4 de, de Lucas, y dice, entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden. Y bueno, continúa, ¿no?, eh, recordándole algunas promesas y esta parte es súper mmm, inteligente de parte del tentador, ¿no? Porque está intentando argumentar en la misma manera en que Jesús le había respondido inicialmente. El medio de defensa de Jesús fue con un escrito está, ¿no? Y ahora él le está diciendo, pero también está escrito que enviará a tus ángeles, ¿no? Y creo que eh, en conjunto las tentaciones de Jesús son tentaciones que de alguna u otra manera podemos experimentar nosotros también, sí. ¿no? Tanto con el tema de la temperancia, con el alimento, con, con los placeres, con cualquier, cualquier situación, ¿no? Las riquezas, los bienes, e incluso con los temas de adoración. Y, y miren que esto me hace recordar que tenemos a un tentador ágil, audaz, que puede hacernos sí. creer que vamos por un camino de justicia y de pronto no tanto, ¿no? Sí, saben que es muy reconfortante también, por otro lado, Uriel, eh, saber que a pesar eh, de que el tentador es ágil, también tenemos una solución, ¿no? Como Jesús la tuvo. En ese sentido, pues también podemos sentirnos un poquito aliviados, ¿no? En que a, a pesar de que Satanás esté eh, atacándonos, Jesús está con nosotros. Claro, porque la manera de responder de Jesús es bastante instructiva. ¿No? Entonces, a pesar de que la tentación es aguda, él responde de una manera eh, magistral a cada una de ellas. ¿no? Entonces tenemos un ejemplo ahí. Me gustaría compartirles un, un párrafo del Deseo de Todas las Gentes en la página 102 que dice Muchas veces al encontrarnos en situaciones penosas, dudamos de que el Espíritu de Dios nos haya estado guiando. Pero fue la conducción del Espíritu la que llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Cuando Dios nos somete a una prueba, tiene un propósito que lograr para nuestro bien. Jesús no confió presuntuosamente en las promesas de Dios yendo a la tentación sin recibir la orden divina, ni se entregó a la desesperación cuando le sobrevino la tentación, ni debemos hacerlo nosotros. Qué, qué, qué interesante, ¿no? Como dice que realmente el Espíritu de Dios nos guía y así como Él nos guía, también nos ayuda. Entonces... Creo que qué bonito es estar en tiempos de difíciles y poder saber que la convicción de que el Espíritu de Dios está con nosotros. Sí, realmente no fue fácil para Jesús. Ahora, imagínense, ¿qué tentaciones enfrentamos nosotros ahora? ¿Serán similares, parecidas? ¿Qué piensan? Pues sí, o sea, las, las tentaciones leyendo un poquito pues son prácticamente las mismas, placeres, riqueza, todo lo que nos pudiera engrandecer aquí en la tierra es pues un gran factor para que pequemos. Sí, yo creo que una de las a, a lo mejor en fondo serían las mismas, ¿no? O tendrían la misma pues la del mismo origen, pero yo creo que una de las grandes tentaciones de ahora tiene que ver con los temas de la autosuficiencia, ¿no? Las filosofías de ahora nos, nos hacen creer que somos el hombre para el hombre, ¿no? Y dejan a Dios afuera y, y creo que de ese tipo de tentaciones nosotros podríamos, en caso de caer en ellas, desarrollar un estilo de vida o una filosofía que no, que no glorifique a Dios, porque no lo contempla como existente, ¿no? Entonces, para mí esa sería una de las, de las actuales. Eh, algo que me gustaría recalcar también, eh, la semana pasada hablábamos sobre esta parte del Valle de Sombra, ¿no? Y la semana, bueno, las semanas anteriores, y también algo que me, que me quedó muy impactante y que puedo eh, compartir para esta lección, es que dentro del proceso, cuando nosotros estamos en pecado, es justamente eso, la cuestión de los dioses que mencionaba eh, Pedro. No necesariamente tienen que ser dioses eh, de esculturas o, o pinturas, pero pueden ser otras cosas. Yo cuando estaba leyendo la semana pasada, pensaba justamente en eso, en la cuestión de las ideologías, en la que nosotros pues pensamos cosas que a lo mejor nos van alejando de Dios. Y ya no son cosas que a lo mejor en el pasado se pudieron ver como dioses, como esculturas, ¿no? sino pensamientos que nos pueden alejar de él. Muy bien, saben que por otro lado la lección también eh, nos habla, en primera de Pedro, por ejemplo, voy a leer el texto 1, 6 y 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque por, ahora, por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a la, la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque padecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. Gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo a fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. ¿Qué es lo que está tratando de decir Pablo aquí en estos versículos? Pues es necesario. O sea, es necesario, así como hablábamos del valle, es necesario el camino difícil, es necesario, así como dice, para que sea sometida a vuestra fe. Mucho más preciosa que el oro, lo que hablábamos de, de cuando el oro se separa de las impurezas. ¿Es neces son, las pruebas son necesarias para que podamos crecer Gracias. espiritualmente. Y en todos los sentidos. Sí, y creo que también es muy importante lo que mencionas, al igual que lo vimos la semana pasada con el crisol, es bien importante que nosotros podamos sentir este, ese fuego en nuestro, en nuestro cuerpo, por así decirlo, para poder tener ese cambio, ese desarrollo. Pero tener cuidado en no quemarnos, que esa tentación no nos lleve a quemarnos, sino realmente a cambiar nuestra vida. Entonces quiere decir que la fe auténtica es la meta de quienes perseveran en diversas pruebas. Así es. Muy bien, ahora eh, tenemos eh, una sección en donde el experto eh, le haremos la siguiente pregunta. ¿Qué garantía fundamental busca dar Pedro a estas personas en medio de las pruebas? ¿Y qué significa esta esperanza para nosotros también? Permítanme leerles el texto, por lo cual vosotros os alegráis,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 que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él, aunque ahora no lo veáis. Os alegráis con gran gozo, inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Lo que Pedro quiere que entendamos, no solamente a quienes les dirige la carta, sino nosotros hoy día, es que miremos desde la perspectiva correcta. Si sí es cierto, pasamos pruebas, pero esas pruebas que pasamos no se comparan con la gloria que tendremos cuando seamos restaurados. Y también nos deja saber que esas mismas pruebas, si nosotros así lo asumimos, pueden convertirse en un crisol en un elemento que ayudará a purificar nuestros caracteres para que podamos estar listos y cumplir el versículo 9 obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Así que el principio que nos quiere dejar Pablo, eh, Pedro perdón, es, primero, perspectiva correcta. La gloria será mucho mayor. Y segundo, este proceso quizás doloroso quizás difícil nos ayudará para perfeccionar nuestro carácter y entonces poder lograr el fin último de nuestra fe que es la salvación de nuestras almas por los méritos de Cristo Jesús Muchas gracias al pastor Nelson Díaz por eh, traernos con nosotros esta explicación de esta sección ahora vamos a ver un caso que se los voy a compartir. El caso que venía en la lección. Eh, este, es, este caso es de un joven que se llamaba Alex. Eh, dice en la lección que Alex eh, es un jo joven con problemas de drogas, violencia, pero luego gracias a un miembro de una iglesia local, eh, pues conoce a, a Dios no y entrega su corazón. Eh, aunque todavía tenía problemas y dificultades, por la vida que había llevado, pues, eh, Alex decide, eh, pues, entregarse, obedecer a Dios, obedecer cumplir los mandamientos y, pues, echarle ganas, ¿no? En determinado momento, dice la historia, que Alex, eh, pues, siente en su corazón eh, ser pastor, estudiar teología. Eh, él estaba respondiendo a un llamado prácticamente que, que sentía, ¿no? Así que se fue a la universidad y parecía que todo estaba saliendo bien. Eh, sin embargo, luego se vino un, un, un problema. Eh, se empezó a salir mal. Eh, un amigo también dice que por ahí empezó a, a decir algunas cosas. Eh, se le empezó a terminar el dinero que tenía guardado. Eh, y finalmente también se empezó a enfermar. Nadie sabía lo que tenía ni eh, sus estudios aquí, así que terminó por abandonar esos estudios eh, por completo. Y por colmo, para colmo, pues tenía una lucha, empezó otra vez la lucha contra las drogas, contra un cáncer inclusive, eh, y cayó. Alex no podía entender lo que estaba sucediendo. Es, así que, pues... ¿Se equivocó Alex? ¿Qué pasó con Alex? Eh, fue un error el haber aceptado eh, esa decisión. Eh, imagina que estás en esa crisis y entonces se acerca Alex contigo. ¿Qué le dirías? Te pide un consejo. ¿Qué le dirías? Bueno, yo creo que ahí en la, en la lección también propone que analicemos algunas citas, ¿no? Bien. Y una de ellas es Romanos 8, 28, que dice, Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Este muchacho tenía un llamado, ¿no? Que él había aceptado, que había eh, decidi decidido iniciar. Y en ocasiones como que nosotros queremos que los llamados de Dios que todos tenemos uno, ¿no? No solamente los los pastores tienen uno. Eh, nosotros queremos que se ve, que venga el llamado con recursos, oportunidades y puertas abiertas. Pero ya hemos analizado en lo que llevamos este trimestre de estudio eh, que el camino puede tener obstáculos, puede tener sombras de muerte como el valle al que hace referencia el salmo 23. Y aquí dice que la confianza. Entonces yo le sugeriría a Alex que tenga confianza en que si Dios lo ha llamado, le permitirá superar lo que haya que superar y le dará los recursos para que él pueda continuar. Muy Confío. bien, muy bien. En Segundo de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué le dices a alguien que, que aparentemente todo le viene para mal? Que recibió un llamado, que está haciendo una buena acción, está haciendo cosas correctas, pero su ambiente, su entorno no es el óptimo. Pues hay una frase que siempre he escuchado y es, después de la tormenta siempre llega la calma. Entonces, lo único que puede hacer es confiar en Dios, es... Seguir con él, porque, como dice el versículo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Necesitamos pasar por pruebas, necesitamos ser purificados para poder recibir la recompensa que Dios tiene para nosotros. Muy bien. Y un consejo más que encontramos puede ser en Jeremías 29, 13, que dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Creo que ese es un factor importante, el decidir buscar a Dios, porque es infácil aceptar el llamado, pero dejarlo ahí. Y a lo mejor, ah, Dios me llamó, pero no seguir a su lado. Hacer a, a Dios a un lado y creer que lo que estamos haciendo es correcto. Pero si nos apartamos y no buscamos a Dios, creo que ahí es donde también nosotros debemos como poner nuestra parte. No solamente ver la parte de Dios, sino buscarlo y pedirle ayuda para que podamos recibir esa, esa ayuda por parte de Él. Muy bien, muchas gracias eh, por sus comentarios. ¿Con qué nos quedamos en esta lección? Pues... Yo me quedo eh, impactado con, con el estudio de esta semana en el sentido de que Dios espera que nosotros respondamos a las atenciones y al amor que nos manifiesta. Y yo me quedo con esta parte de las tentaciones. A veces creemos que las tentaciones que Jesús como hijo sufrió fueron distintas a las nuestras y que por eso las superó. Pero realmente son tentaciones que también nosotros podemos superar como él en compañía de Dios. Yo creo que debemos aferrarnos a las promesas que Dios nos dio. Aquí están, aquí se encuentran todas las promesas que necesitamos para poder salir adelante y pues recordar que el sufrimiento y las pruebas son necesarias para poder recibir recompensas. Muchas gracias amigos por estar aquí con nosotros, por compartir eh, todas estas experiencias y también a ustedes por estar con nosotros, público. Gracias por su tiempo, los esperamos en una próxima lección. Que Dios les bendiga.